El uno del otro, cada quien habiendo miles, escogió esta prisión. Simplemente la cojilla eras mi. Cama y entre sábanas, momentos, no historias. Lo mío que es propio, no lo digo. Si la paso bien y no me endigo. oro, así de fácil llega como se va. tu mi tesoro, luego añoro lo bien de cada momento. Es así por si sí, me voy y nunca vuelvo. Lo mejor de mí te di con honor al amor como un Jedi. Espero me comprendas si soy friki. Fue pues solo un poco para mí. La vida es como un fuego. Lo dije hoy y no luego. Aquí se si trucos, acaban mal al final y me han contado que el vivir es cada momento y no luego, soy fan de dos jóvenes que ahora son viejos. No miremos, seamos ciegos en este universo, de dos que si las fuerzas más grandes son pares, no habrá quien estas las separe, con nada en medio, con un camino, que largo construyamos como malos arquitectos, que lo que creímos y sabemos perfecto, no lo es, aquí nadie es maestro, sepamos aprendernos, comprender. este amor que ha madurado aunque poco perdura de los latidos mi pecho tiene quemaduras de igual estar contigo y usar armaduras. Si me atacas por dentro La pasión no se marchita esta arde Si es de la buena será Porque lo que sentimos era fuerte como encinos Cada quien tiene su camino Si vivir fuera como salsa de tomate sin comino No tendría ningún sentido Aquí seremos buenos chefs Cocinando lo que es bueno Solo así siempre algo nuevo Ya cuando probemos y repitamos Lo mismo en otra cocina no tendrá sentido que los extras salen caros igual lo experimental si se que se innova no has visto la casa del vecino no miremos seamos ciegos en este universo de dos que si las fuerzas más grandes son pares no habrá quien estas las separe con nada en medio con un camino que es largo construyamos como malos arquitectos que es lo que creímos y sabemos perfecto no lo es aquí nadie es maestro sepamos aprender no comprender